Paso una bebida, quiero alcohol Hoy me lo merezco, voy por esto En diamantes voy blindado con mis ojos Hace un año me botaste y ¿qué pasó? Al principio me moría por verte Pero recordé que me gustan los verdes Le dije a mami, cambiaría mi suerte En modo ocupado, en fin, no molé.